Si ustedes creen que un meme es esto, esto y esto, se equivocan. Ah, oh, bueno, no se equivocan, pero resulta que un meme también es esto, esto y esto. ¿Confundidos? Vale, hablemos de memética. En 1976, Richard Dawkins, un académico rockstar, publicó un libro que se llama El Gen Egoísta. Y ahí apareció por primera vez la palabra meme. El libro habla sobre evolución genética, genes, genes y más genes. Sin embargo, hacia el final, Dawkins considera importante recordar que la evolución va más allá del ADN. Y para ilustrar su punto, nombra otra cosa en nuestro planeta que también evoluciona, los memes. Una forma de entender toda esta discusión es recordar lo misterioso que es el mundo en el que vivimos. Es absolutamente extraño que existan cosas tan complejas como los seres vivos, esto no puede ser casualidad. Entonces aparece Darwin y compañía y te explican que esa complejidad, esa ilusión de diseño, ocurre porque existe un proceso que se llama evolución. Tienes información que se copia a sí misma, tienes variaciones en ese proceso de copia y tienes un contexto en el que algunas copias sobreviven y otras no. Si se cumplen esas tres condiciones, copia, variación y selección, entonces, dado suficiente tiempo, te vas a topar con cosas asombrosamente adaptadas a su entorno. Cosas que parecen diseñadas porque uno no le cabe en la cabeza lo complejas que son. Delfines, arañas, murciélagos, etc. Ok, listo. Evolución. ¿Y cuál es la unidad mínima de la evolución? ¿Qué es lo que se copia, lo que varía y lo que es seleccionado por el entorno? Los genes. Ellos son las fichas del Lego. ¿Y ya? ¿Eso explica toda la complejidad en el mundo? Pues sí y no. El proceso evolutivo te explica cómo puede existir algo muy complejo y funcional sin que nadie lo diseñe, pero si te pones a hablar solo de genes, entonces el comportamiento de los seres humanos resulta desorientador. ¿Cómo se explica el hecho de que los humanos usen lenguaje y ropa y pantallas que muestran videos explicativos? ¿Eso también está en los genes? Pues obvio que no, eso es cultura. ¿Y de dónde sale la cultura? ¿De qué está hecha? Bueno, la cultura está hecha de memes. Dawkins se inventó este concepto para establecer un paralelo entre la evolución biológica y la evolución cultural. Los genes son a la biología lo mismo que los memes a la cultura. Puntualmente, cuando alguien copia algo de otra persona, cuando nos imitamos, aquello que se copia es un meme y es a través de la imitación que este tipo de información se reproduce. Entonces, uno podría decir que los humanos inventamos la cultura porque somos muy inteligentes y listo. Pero al hablar de memes, la hipótesis es que este mundo complejo, hecho de palabras, imágenes, canciones, juegos, ideas, costumbres, tatuajes, tecnologías y todas esas cosas que transmitimos culturalmente, ese mundo evolucionó entre nosotros. ¡Ojo! ¡Evolucionó! Tú crees que tienes ideas, pero quizás sería más preciso decir que las ideas te tienen a ti, te habitan, te usan para reproducirse de un cerebro a otro. Alguien que cuenta chismes o expresa sus posturas políticas o canta una melodía pegajosa estornuda memes y al hacerlo puede contagiar a otras personas. Y eso hace que los memes evolucionen, que cambien, que se adapten y se integren a un contexto poblado por genes y por otros memes. Pero entonces, hagamos una pausa. Cuando uno habla de memes y de cultura es fácil perder de vista eso que estamos tratando de señalar. ¿Dónde podemos ver un ejemplo? Un solo meme. Algo que uno pueda señalar y decir, claro, de eso estamos hablando. Bueno, ¿qué tal una tapa? Estamos seguros de que la gente que diseñó este marcador no se puso a reinventar la idea de la tapa. No, ellos por imitación copiaron esa fórmula, ese meme. Es más, aquí tenemos un montón de cosas que tienen tapa y todas vienen de empresas y personas distintas. ¿Casualidad? Claro que no. El meme de las tapas se copia y se copia y se copia. Volviendo al principio del video, este meme es de viaje a las estrellas, este gesto se copia entre metaleros, esto es una grosería. Sabemos que cada una de estas posiciones de la mano son memes, porque podemos estar seguros de que las personas que hacen así están imitando a otros humanos. Ahora, ¿cómo es que un meme pasó de ser la unidad de evolución cultural a convertirse en una foto con texto encima? Pues sería genial conocer la anécdota, pero no sabemos. Eso sí, nos divierte imaginar a alguien preguntando Oye, ¿y estas cosas que se copian en Internet, qué son? Y a un académico contestando, son memes. Pero el uno estaba diciendo una cosa y el otro estaba entendiendo otra. Sea como sea, el hecho es que la palabra meme, siendo ella misma un meme, mutó. Ahora meme se entiende más bien como un chiste interno a escala de muchísimas personas. Es una fórmula que uno puede descifrar y copiar. Es una obra sin autor, porque parece que fuera el mismísimo Internet el que los produce. Uno no puede definir el concepto de meme con facilidad, pero todos lo podemos reconocer. Los memes de Internet son información con vida propia. Y visto así, este concepto no está tan lejos de la idea original. Oigan, este video, este paquete de memes fue diseñado para que ustedes lo compartan, para que contagien a otras personas con estas ideas. Y pues también suscríbanse y el like y todo el show. Ahora, si nos quieren contratar para hacer un video en donde comunicamos otros memes, nos pueden buscar en magicmarkers.tv. Somos una productora que hace videos explicativos. Y muchas gracias a la gente que nos apoya en Patreon. Nosotros queremos hacer más videos más seguido y este tipo de aportes nos ayudan a llegar a esa meta.